En la vida, como en el deporte, visitan, kirolean bezala, respeto, begirunea, superación, Obetzeko griñá. juego limpio, Yoko garbia, Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua. En la vida, como en el deporte. Visitan. Quirolean Besalá. Respeto. Beguirunea. Superación. Obetzeko Griñá. Juego limpio. Yoko Garbia. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernúa.